25 minutos. El miércoles pasado fuimos lengua larga. Sí, es verdad, es verdad. Fuimos lengua pero, larga. Pero, pero. Sí, fui, fui yo, yo. En realidad le, le pegué yo fuiste, al vicio. Sí, sí, fuiste sí. lengua larga. Lo juzgaste. Eh, dijiste que cuando viene Diego Zuliani, viene con las manos vacías, entonces se enojó. Me dijo, ah, sí. Yo que soy un artista, que les hago un show. Acá, claro, que traigo música. No, no, solamente, no solamente vino con la pizarra, porque sí. apareció la pizarra, sino, Ajá. miren esto, por favor, ¿puedo pedir un primer plano? Sí. Miren lo que es esto. Por... Para vos, Diego. Por... Para vos, Diego Arias. ¿Quién te conoce? Pablo Luro. Yeah. <risa> Para vos, Pablo Luro. ¡Ajá, a Buenos Aires! Ah, bien, bien, Diego, bien, Diego. Diego. por favor. Vamos, todavía. Nosotros lo Seamos en broma, no, era, ah, para no que... era para que se enoje. Diego, ¿cómo andas? Contador, ¿todo hola, bien? Hola, hola, Nancy. Bien, bien, bien. El palo nos pone la vara alta, entonces... Claro, claro, Tengo entonces trae. Nivelar el... Pero usted había venido, había tocado el saxo acá, sí. nos había hecho un show. Te queremos te eh... igual, Diego, claro. no era necesario. Pero bueno, bienvenido sea, Dieguito. Muchísimas sí. gracias. Bueno, traemos algo más que, que un postre. También traemos consejos... Económicos, la idea. Trae la pizarra, trae eh, sí. el fibrón. Hoy aprendemos. ¿eh? Hoy aprendemos. La idea es cómo hacemos el negocio inmobiliario. Negocio claves, inmobiliario. Claro, las claves Ajá. para el negocio inmobiliario. Básicamente, vamos a, vamos a hacerlo muy práctico, ¿no? Sí. Vos cuando cuando vos vas al mercado inmobiliario, tenés oferta y demanda y tenés un precio de equilibrio del mercado. Es el precio de mercado, ¿no? Tenés la oferta y la demanda, perdón, la demanda y la oferta. Y, este, y tener un precio. Suponga que el precio de mercado de equilibrio sea 100 mil dólares. ¿Sí? sí. Uh -huh. ¿A, cuánto podés ¿A cuánto podés vender vos un inmueble por que vale 100 mil dólares en el mercado? Y a 100 mil dólares. ¿sí? Entonces, este, si vos lo compras, nunca el negocio inmobiliario va a estar en el precio de venta. Entonces, acá viene el primer, la primera clave en los negocios inmobiliarios. La, la, el origen de la ganancia en los negocios inmobiliarios está en la compra. Entonces, vos... Cuando vas a hacer la compra del inmueble es cuando vas a obtener la primer este, eh, origen de la fuente de las ganancias. No sé si lo conocen a Robert Kiyosaki, del sí. autor de Padre y Padre Pobre, sí. él, él agarra y hace una estrategia de compra masiva de inmuebles ofre ofreciendo precios muy por debajo del precio de mercado porque sabe que cuando va a ganar va a ser en la compra. Ahí es donde se genera el negocio y es la primera clave, la compra, sí. ¿Y dónde vamos a conseguir este, este origen? En descuentos por pozo, o sea, cuando vas a comprar un inmueble que se está construyendo, sí. ahí puedes conseguir un 10, un 15%, un 12% de descuento, o en algunas situaciones especiales. ¿Por una preventa, por ejemplo? Preventa, pre pozo o remates. Ajá. Empresas que cierran. Entonces sí. van a, va, vas a encontrar oportunidades para comprar el negocio inmobiliario en, sí. por debajo del precio mercado. ¿Sí? Entonces el negocio... Inmobiliario parte de la compra. Después tiene otra fuente de ingreso que es la renta. ¿sí? Uh -huh. La renta quiero decir los alquileres. Sí. Y acá en los alquileres tenemos que tener en cuenta que, a, que va a ser la suma de lo que cobres de los alquileres, pero tenés que restar los gastos de mantenimiento sí. y también tenés que tener en cuenta la ocupación, porque no siempre está ocupado el 100%. Uh -huh. Internacionalmente la renta anda entre el 4 al 6% en dólares. Sí, esa es la renta inmobiliaria pero tenés que tener en cuenta esto, los gastos de mantenimiento del inmueble y la ocupación que algunas veces se va a un inquilino. Bien. Y finalmente el otro punto es la revalorización de los inmuebles, la revalorización urbanística que se va a generar por un tema de anclas inmobiliarias, empiezan a haber más construcciones, puentes, sí. caminos, bancos, escuelas, eso hace revalorizar, y esa revalorización ronda alrededor del 2 al 3% anual, entonces... Del inmueble. Del inmueble. Digo. Del o sea, inmueble. 2 a 3% anual del inmueble. O sea, si hay inmueble. alguna revalorización de, ¿De del sector, zona? digamos, de la zona, eh, ahí, ahí se. Ahí impacta Ajá. el inmueble. Entonces, estas son las tres origen, Vos, cuando vas a hacer una, una inversión inmobiliaria, tenés que tener en cuenta cuánto, a qué precio lo estás comprando y cuál es el precio de mercado, cuál es la renta que tiene. ¿Y cómo es la revalorización? Acá tenés, hay tres reglas eh, en el mundo inmobiliario que dice ubicación, ubicación, ubicación. O sea, que es clave el lugar uh -huh. este, donde estés invirtiendo, porque es el lugar donde te va a pagar esto. Entonces, finalmente vos tenés una renta que puede venir del 10% por la, al momento de la compra, vas a tener una renta del 6% eh, por el alquiler y posiblemente tenga una renta del 2 al 3% eh, por la revalorización. Ajá. Entonces estamos hablando de una renta del 19%, ojo que acá son dos a tres años. Entonces, el 19% se te termina dando una renta 7, 8% en dólares en dos, 3 años, siendo una inversión inmobiliaria una, un buen activo de refugio frente a la inflación, tanto en peso, uh -huh. en peso ni hablar, y en dólares también. A preguntar Diego, justo eso. Diego, vos, vos, vos que estás en, en el tema, eh, ¿cuáles son los errores más comunes que, que cometemos? Mira, a la, la hora de, de tener una inversión como esta. En este, generalmente el error viene en la compra. Ahí uh -huh. la, la mayoría de Ahí arrancamos. Uh -huh. Vos compraste a 100 y después que querés venderlo a más a un precio mayor, ya no lo vas a vender a más de 100. Uh -huh. Entonces tenés que tener en cuenta eso. Y segundo, es tener en cuenta es la ubicación. Es clave en todos los negocios inmobiliarios, dónde está ubicado, porque es lo que le da el precio. Entonces, lo que quiero decir es, un terreno en una villa. ...o en el centro, aunque sea el mismo terreno, el mismo tamaño, con los mismos servicios, ...no vale lo mismo uh -huh. y es simplemente por la ubicación. Entonces ese es el error eh, más común. Y el tema de la renta, también digo, del, del alquiler, me, me quedo ahí también, digo ...porque muchos dicen, bueno, compro, eh, puedo llegar a edificar o puedo llegar a comprar algo ya, ya he hecho... ...una casa ya, ya lista, eh, la, la alquilo un departamento, por ejemplo, y lo alquilo pero también hay que pensar un poco en eh, que se puede desvalorizar, que eh, sí. uno viviendo, no sé, las paredes se manchan, por ahí hay humedad, digo, se va desvalorizando un poco también y hay que invertirle también después, ¿no? Hay que invertir. Este gasto de gasto de mantenimiento y de desocupación ronda entre el 20 al 30% de la renta. Pero, mira, te doy un ejemplo. En el mundo, alrededor de lo que uno gana en alquileres son 500, aproximadamente 500 dólares mensuales en una inversión de 100 mil dólares. Estamos hablando de 75 mil pesos mensuales. ¿sí? Sí. Uh -huh. Frente a esta misma inversión en Argentina, esto es. Esto te digo que es en Uruguay, por decirte algo. ¿no? Uh -huh. Uruguay, Paraguay, Europa, Estados Unidos. En Argentina esto es 20 mil pesos, que es el promedio de los alquileres. Sí. Entonces, esto hace que se deprima en Argentina el tener un problema, porque 20 mil pesos, e incluso a esto tenés que restarle estos gastos. Claro, ahí, Acá ahí, te estoy hablando sí, sí, neto, sí, claro. 500 dólares neto de renta neta. Neta, después pago impuestos. Entonces, eso, hay que tener en cuenta eso al momento uh -huh. de la inversión. No siempre es algo tan interesante en Argentina, entonces tenés que ir por estos puntos. Y el tema de la valoración, también podemos hablar de un tema de, de valoración cuando hacemos algún tipo de arreglo nosotros en la vivienda, en el inmueble. Sí, acá normalmente el, el gasto de mantenimiento Ajá. es el gasto de mantenimiento Ahí. de instalación. La revalorización habla de urbanización, de crecimiento de la zona, porque va, va creciendo la población y va demandando más el lugar, digamos. Entonces, estos tres puntos clave, uh -huh. al momento es en la inversión. ¿Cuánto compras? ¿Cuánto es la renta? ¿Y cuánto puede llegar a valer en el tiempo ese mismo inmueble? Y ahí está el origen de los, de eh, los beneficios. Recién se preguntaba por el tema de los errores. Eh, yo compro eh, una casa ya, ya hecha, edificada. Eh, la arreglo, le hago algunas cosas y después la vendo. Sí. Eh, ¿Es un error vender la máscara porque le dice tal o cual al arreglo o está bien eso? No, está bien. Pero vos tenés Ajá. que partir de, tenés que saber el precio de venta. Este es el punto inicial. Ajá. ¿Cuánto me sale? ¿A cuánto lo puedo vender? Sí. Le resto los gastos, le resto el beneficio y a cuánto lo puedo comprar. Ajá. No al revés, porque compraste a 100, la arreglaste y cuánto lo vendes a 100. Claro. Y Ajá. perdiste todo el arreglo. Pasa con los autos, ni hablar, eso pasa siempre. Los sí. autos, ¿no? Lo Ajá. compraste, lo arreglaste y después lo vendés al mismo precio. Entonces tiene que ser, te tiene que dar un margen, que se llama margen de seguridad, entre el precio de compra, los arreglos que vos a hacer y el precio de venta. Que el precio de venta lo define el mercado, no lo define otro. Uh -huh. Así que ese es el, el punto importante. Por eso que yo saque sale a comprar y hace oferta. Entonces sale esto, vale 100, te ofrece 50, otro 60, uh -huh. otro 40 y alguno pesca. Y ahí hace la claro. diferencia. Digo, Diego, la charlaba con un amigo que me decía es el momento de invertir en, en un inmueble o en un terreno. Sí. ¿Lo tomás eso, así también? ¿Es el momento ahora de poder Es el invertir? momento, porque recuerda que este es un activo absolutamente este, protector de la inflación. Uh -huh. Entonces sigue la inflación. Entonces es el momento de comprar. Eh, el, la situación del mercado, los que necesitan vender también están bajando los precios. Acá hay una caída de, de los precios, de la capacidad. Entonces... Hay una, una caída de precio, entonces uh -huh. tenés la, la posibilidad, tenés que aguantar dos, dos, tres años y seguramente vas a hacer una diferencia interesante. Uh -huh. Las personas que se quieran comunicar con Valerza para algún tipo de duda, algún tipo de, de consulta. Alvear 499, uh -huh. local2, a media cuadra de shopping. Sí. Y este, nos buscan por las redes sociales, en Facebook, eh, este, lo vamos a subir. Están bien, a todo. full con las redes sociales. Estamos a full con las uh -huh. redes sociales. Sí. Uh -huh. este, o nos mandan un correo a infarroba valerza.com.ar. Las consultas son gratuitas, así que estamos abiertos a cualquier... Y como siempre lo decimos, las charlas que tenemos aquí en 17.9 siempre se suben a siempre los canales de YouTube, a Instagram, así que cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado por ahí, pueden volver a, a chequear la, la nota con Diego y si no, directamente se comunican con Valer. Exactamente. Así gracias que... Diego por, por haber venido, por habernos explicado, mirá, eh, algo uh -huh. tan importante, bueno. no que a veces uno bueno, no sabe, sí. no se da cuenta de, de ciertos puntos claves a la hora de, de poder invertir y tener realmente una ganancia, ¿no? Así es. Y, y gracias bueno, por gracias. el endulzarnos ¿Sí? la sí, mañana. Sí, tal cual. Tal cual. Dale. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias, a Dios.